Un poquito complicado, pero bueno, bien, llegaron las pruebas que pediste. Estupendo. Alicia, ¿cómo está? Bueno, de ese tema, mejor. Prefiero no hablar ahora. Vas a ver, cada día va a doler menos. Bueno, eso espero. Voy para adentro. Doctor, la mamá de Sofía está aquí. Adelante, por favor. ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, niña? Bien. Bueno, más o menos. ¿Está bien por casa estos días? ¿Se eh, recuperó bien? Eh, sí, va lento. Yo... La sí, veo bastante eh. bien. Mamá, sigue teniendo moratones. ¿Te ¿Está comiendo bien ahora? Lo va llevando. No todo lo que le pongo, pero lo va llevando. ¿Descansa? ¿Juega con los niños? Eh juega bueno, un poco, no es que sea mucho, pero ella no, bueno. no puede jugar normal como los otros niños. Pero bueno, descansa bien, está con ustedes, sí, bien, sin problema, vosotros. ¿verdad? Sí, sí. ¿Ve la me... tele? Sí, sí, yo no encuentro. Como una niña normal está comportándose Casi. bien, ¿verdad? sí, yo no, no, Vaya, no lo veo normal. Es, es eh, importante. Con... ¿podemos ir al un grano? Bueno, eh, sabéis que le hemos hecho una serie de pruebas, habíamos hecho sí. unas analíticas completas, y el, el aspirado medular y bueno, tengo que deciros que tiene un PTI en toda regla. Pero, pero un PTI no tenía púrpura. Sí, es una púrpura clara y muy galopante. Pero eso tiene tratamiento. ¿no? ¿No va a tener tratamiento, mamá, espera. Ah, que, ah, alguna bueno. solución tiene, ¿verdad, doctor? Vamos a ver tenemos una pequeña posibilidad, eso no quiere decir que sea efectivo al cien por pero... cien. ¿Tiene problemas aquí o okay? qué? Eh, ¿Cómo se le ocurre decir algo así del el doctor? ¡Por favor! ¡Qué poco de compasión! El doctor ¿Sí? acaba de perder a su esposa también. ¡Ey! ¡Sí! ¡Abre! ¿Pero qué me? ¡Son eu! Eu qué? ¡Ay, qué carajo mi lucho! ¡Yo no puede ser! Tanta eu soy aquí! ¡Aquí no se escucha nada! ¡Abre, joder! ¡Que son eu. ¡Me cago en diola tanta radial, tanta obra, tanta hostia! ¡Aquí, qué pasa! ¡Sube, vamos, sube! ¡Mi ma! ¡Mi ma! ¡Este Cristo, Dios mío! ¿Qué pasó? <risa> No sé qué pasó, pero nada vos, eh. Madre mía. Mi madre. Ahora, ahora vamos a entrar a no sé qué pasó. Peloti. Hombre. ¡Pero tío, ¿Dónde ves? ¿Dónde con esa maleta? ¿Qué pasó? Me cago, te asentas, sentas, siéntate y toma su. ¿Estás qué, tío? ¿Qué va, joder? Botóme al jefa jefe de la casa? <risa> no me jodas. Bueno, la verdad, la verdad que estaba cantado, ¿eh? Mira, no Un pado nada, ¿Qué harías, tío? porque te voy a robar, tío? No podría quedarme un par de diñas por aquí, mientras... Es que no me dice nada, pero ¿qué teño chaval ahora, macho? Están pasando con una chavalita ahí, tío, y tengo una mala hostia, que te cagas, macho. ¡Sí, no me deja que te dirijo, no! O sea, sé que estás pensando. Tengo que sentar la cabeza. Te cancho donde, te mucha pasta eh, Tengo una mala virgen que te cagas eh, Solo jodería que entra por aquí, que es mola andar en bolas Y andamos por ahí chincando por toda la casa Esto vamos este. mm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? a este, que vamos a hacer un trigo con algo o que? No tengo la mezcla para mí Ten, Ten, ten Lojo, en la tuve el censo, en mi casa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Imposible, tío cómo no meto en un camión, <ríe> ya sabes Mira, <tose> ¿por qué no falso el camino de Santiago? Eso, eso, eso, eso! Vas cada noite a un albergue, conheces gente, vas a un camino espiritual, voy a ir a mujeres, estrechez, guarrillas, zapatadas, ¿no? guarrillas, está guarrillas, bueno, bueno. hay poco de todo, pero. Dale esa vergüenza, ¿no? Con que se muerta cada región en los albergos, no hay eso es todo de gratis, ¿eh? Es más, esto es matar porcos, pues, eh, jariñas, es eh, por ahí, vas por ahí sí, por. En el exilio no estás, es por los pueblos poco, matando jariñas. Estás me tocando un poco. No, men, no, joder, tomar la vez, llámame. No te enfades, <risa> no te fales, ya, ya, Joder, no te Joder, que tú se simplemente tomar la mano? ¿no? Era un poco? No sabes, Bueno, No te enfades, joder. Loro, Joder. era tomar faría los la casa? para que no, respeta bueno, vamos a ver qué pasó con lo mal, está Linovara, achicando, ¿no? echando las cartas, eh. Esto ahora va a besar, topamos el furancho, como de merda, olvidos y todo, eso está. Qué cambio Santiago, esto no pendejo. ¿Qué? Pena, ¿Qué? ¿Quién me Sí, ¡Eses lentes, esas lentes. Quito los cascos, quito los cascos. Que chevisían para que no me carten móviles. No móviles. Słyszałaś! Słyszałaś! Ja mam, Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! Słyszałaś! ¡Vete no, a tomar culo, hombre! ¡Déjame en paz! ¡Por por favor, ponlo, ponlo. va! Les... Deja, está, ¡Están todo! atención. No, es ¡Que no nos ¡Que no se quede un par de hostias! ¡Que nos ¡Calla! ¡Payaso! ¡Que eres un payaso! ¡Que te están pillando! ¡Que te están pillando! ¡Que te están pillando! ¡Cállate! ¡Quita los móviles! ¡Fora! Fuera los móviles, Por los sí. los... Quieto, quieto de... ahí, quieto de... ahí. De... De... Quieto ah, de... ahí. Fuera los móviles. Quieto ahí, hombre. Quieto ahí, que te doy. Por favor, Quieto ahí, hombre. Quieto ahí, que te Quieto ahí, te Quieto ahí, hombre. Quieto ahí, quieto te doy. Hostia. Quieto ahí, Quieto ahí, hombre. Quieto ahí, hombre. desconecta ahí, hombre. ahí, hombre. Quieto ahí, hombre. ¡Que nos visían. tú? ¿Eres tú, Esther? ¡Hola! Hola. ¿Qué tal tanto Hola. tiempo? ¡Ay, hace más de cinco años que eh. no nos vemos! ¡Hola, Belén! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Ay, qué alegría verte! ¡Qué alegría! ¿Hace cuánto volviste? ¿Mucho? Bueno, un tiempo. ¡Ay, qué bien! ¿Y tus padres qué tal? ¡Bien, bien! ¿Bien? bien, bien pero... Bueno, ¿estás trabajando? Eh, no, no, no, no, no trabajo. ¡Uy! ¿Y cómo es eso? ¿No tendrás un chico? Sí. ¿Sí? Tengo pareja. ¿Y vives con él? Sí. Bueno, esto hay que festejarlo, ¿eh? Esther, hay que festejarlo. Tenemos que quedar... Ah, sí. Ay, me encantaría conocerlo, me encantaría. Sí. sí. Mira, ¿y vamos a tomar un café ahora? No, es que ahora no puedo, sé? tengo prisa. Ay, oh, qué pena, porque tenía un rato. Bueno, que no entonces que quedamos a cenar o quedamos para tomar algo y así lo conozco. Un día. ¿Eh? Sí. Bueno, y pásate por casa, yo sigo viviendo en el mismo sitio, Vale. ¿Eh? pásate con él, y cenamos, tomamos algo, Vale. pero a ver, ¿cuándo, ¿cómo hacemos? Bueno, eh... es que no tengo que ir, es que tengo un poquito de prisa. Vale, pero entonces bueno. déjame el teléfono, vale, vale. Así, Chao. Así, así... Chao. así nos... Papá, poste con los ejercicios. Poste. Sí, ya es tú, ya es tú. Mire, tú no hay... tu no sabe que me tengo que hacer de comer. Ya comemos ahora, papá. Acabamos de comer. Ah. Segue con los ejercicios, Ando. Mira, Marta, es eh, eh, que aquí no sé seguir esto. Pero, antes, esta fichéchela, papá. ¿Me fichéchela bien. ¿Lembras? Intenta otra vez. ¿Y qué es aquí lo que hay allí? Es una cámara, papá. Está grabándote para ver otro progreso con los ejercicios. Es eh, que, mira, es que. Es eh, que no sé seguir. Pasa otra, falla siguiente. Y yo si vengo tu voz No papá, hoy no va a ir. Pues tú a y vamos a salir. Bueno, pero yo no. ¿Evas quedarte sola en la casa? Sí, voy a quedar yo sola, papá. El ojo no va a salir? ¡No voy a salir! ¡Acabo de decircho. ¡Clara! Trae comida que tengo fame. Papá, ¿qué haces? ¿Llamar a tu anay? Papá, a a ¿qué haces, papá? ¿Por qué llamas? Por tu anay. Quiero comer. Mamá no está. ¿Cómo no está? Mamá está muerta. Mamá murió hace dos años, papá. ¿No te lembras? E David no me va a ir a buscar, papá. ¿Sabes por qué no va a ir David? Porque David está fuera. David marchó a trabajar fuera. Yo no pude ir con él. ¡Para cuidar de ti, papá! ¿entendes? Eu estuvo aquí por la tua culpa, papá! ¡Por la tuya culpa! Carallo de amigos, carayo de mujer. Bah, y bosquedades... Bah. Hey, pero ¿a dónde dices? ¿A dónde dices? O, o camino es para allá. Yo no compré español y ma, más, otros más. Ya no somos los primeros. <risa> Poder, otros que vienen en contra! O camino es para allá. Que no, no amigo, no, no, equivocado. vas un poco al lado, eh. Eh, hey, vos también, O camino es para allá. Opa, mas usted va a Portugal, Santiago. ¿Por ¡Ostras! A ver si lo he equivocado, vos